Iglesia del Señor, en Cuernavaca, Morelos. Nos ha tocado vivir tiempos anticipados en la Palabra de Dios, no solamente por la pandemia que estamos atravesando, sino por el comportamiento social y la tendencia hacia los tiempos finales, que son tiempos apocalípticos. Tenemos casi seis meses sin reunirnos presencialmente en nuestras instalaciones. Probablemente has pensado y te has preguntado, ¿cuándo nos reuniremos nuevamente en forma presencial?, nuestra responsabilidad como pastores ante Dios, ante las autoridades terrenales y hacia ustedes, nos llevan a buscar la dirección del Espíritu Santo para entender los tiempos. La Iglesia, a través de su historia, ha atravesado muchas pruebas y dificultades, persecución, hostigamiento y toda clase de oposición, y la Iglesia sigue viva y funcionando porque no hay nada que pueda detenerla. La pandemia la falta de recursos y la falta de reuniones presenciales no podrán detenerla ni destruirla. La Iglesia sigue viva, sigue funcionando, porque la Iglesia no es un edificio, es un organismo vivo, es el Cuerpo de Cristo. Tenemos la referencia de un semáforo epidemiológico de nuestras autoridades, el cual respetamos. Como cristianos gobernados por el Espíritu Santo, estamos en espera del semáforo de Dios para discernir el tiempo de reunirnos presencialmente. ¿Otras iglesias cristianas ya han abierto? Sí tenemos conocimiento de ello, entendemos que cada iglesia busca la dirección de Dios para actuar ante situaciones como la que vivimos. Las restricciones del color del semáforo epidemiológico que cursamos, de acuerdo al documento oficial que nos envió la Oficina de Asuntos Religiosos, limita el número de asistentes y excluye a personas mayores de 60 años, niños y personas vulnerables de salud, esto es, con hipertensión, obesidad, diabetes, entre otros. Nosotros, sus pastores y equipo ministerial, estamos atentos a la dirección del Espíritu Santo. Actuamos con responsabilidad para salvaguardar la integridad de las familias que formamos la Iglesia del Señor. La presión económica o cualquier otra presión no adelantará la fecha de reapertura. Mientras llegue el momento de reunirnos presencialmente en nuestras instalaciones seguiremos anunciando la palabra de Dios a través de las plataformas digitales que estamos usando Iglesia les convoco a seguir alimentándose espiritualmente a través de nuestras transmisiones domingo 10 de la mañana, martes y jueves 7 de la noche grupos de crecimiento y orando con la palabra respectivamente Esperamos con expectación, alegría y mucho entusiasmo el momento de la reapertura de nuestras actividades presenciales, Iglesia, están en nuestras oraciones.